Hola, hola. Acá estamos de vuelta. Hoy vamos a hacer un pequeño video explicando el uso de Zoom para profesores. Lo primero, obviamente, es bajar la aplicación a sus equipos. Está disponible tanto para Windows como Mac. Eh, tenemos las aplicaciones para teléfonos móviles, para tablet. Así que lo primero, obviamente, bajen la aplicación. La primera pregunta que me han hecho es si es necesario tener una cuenta de Zoom. Explico eso, como profesor, como voy a generar una videollamada o una sesión, debo estar registrado. La única persona que no necesita estar registrada es la persona que va a participar, a la que vamos a invitar, en este caso a los alumnos. Por lo tanto, si quieres generar, ser el anfitrión, el dueño de casa de la llamada, tienes que estar registrado. Ahora es muy sencillo, uno ocupa la cuenta del trabajo, tu cuenta académica, y sería, ya no, no es ninguna complicación. El plan gratuito te da 40 minutos de llamada y pueden participar hasta 100 personas. Así que tienen deshora para hacer una sesión de consulta, eh, una llamada corta, funciona impecablemente bien. A ver, aquí voy a mostrar eh, cuando yo inicio Zoom en mi computador. Ya yo tengo un Mac, así que la aplicación es para Mac OS. Pero es, es muy similar para Windows. Lo primero es ingresar o entrar a una reunión. Ya insisto, lo que explicaba recién. Si yo no estoy registrado, yo quiero entrar a una reunión. Simplemente me uno a la reunión y accedo a ella. Ahora, si yo quiero generar una reunión, una videollamada, me piden iniciación. Ya después yo les explicaba que tienen que tener una, una cuenta. En este caso yo voy a usar la de mi colegio. Puedo hacerlo directo o... Hago acá el trabajo de elegirlo con mi navegador. Permito que Zoom acceda a la información básica de mi cuenta, se supone. Esperemos que así sea. Y se si fijan, acá aparece mi foto de perfil. Y ya accedo al programa para poder eh, programar algunas cosas. Entonces, si no quieres tener cuenta Zoom, no necesitas crearte una cuenta o registrarte. Pero si quieres hacerte una reunión tienes que registrarte obligatoriamente bueno la aplicación es, es básica está el home está el menú de chatear las reuniones que están programadas o voy a programar eh, y los contactos que uno puede más que nada para hacer rápido la invitación de a tus reuniones expliquemos estos cuatro botoncitos el que está aquí con naranjo es para crear una nueva reunión en el momento pronto yo Inicio la llamada y desde adentro invito a los participantes. Entrar. Ya es como lo que estaba anteriormente, que yo hago clic, me va a pedir la información de la reunión y accedo a la reunión. Agendar. Que yo creo que para el profesor es, es importante agendarla, porque si le envías eh, con tiempo a los alumnos los datos de la sesión, que es el ID de la reunión y la contraseña, y ellos pueden entrar, por ejemplo, si tienes clase a las 10, Tú se lo envías antes, eh, ahí voy a explicar cómo se puede hacer. Ellos ingresan, aprueban sonido, aprueban video y cosas que si tú les avisas a las 10, ellos ingresan un poquito antes y tú partas tu sesión a las 10 de la mañana. Y aproveches bien el tiempo que te da la cuenta gratuita. Y compartir, que no es no en el caso explicarlo. ¿ya? Pero lo importante acá son estas tres. Crear una reunión en el momento, e ingresar a una reunión que me han invitado, yo tengo la información, el ID, la contraseña para poder ingresar. Y la agenda que es la que vamos a explicar eh, en este vídeo Bueno, como no, no viene el caso, voy a ingresar sin video. ¿ya? Miren, más, más que nada para explicar esto, de hecho voy a llamar a, un, a, mi, a mi Gonzalo alumno, que tengo una cuenta de, de alumno. Eh, para hacer una, una videollamada, miren, eh, tengo lo siguiente. Aquí abajo está el tema de la configuración de sonido. ¿Ya? Yo estuve en este momento con un micrófono externo, un micrófono USB, pero pueden elegir el que está de su computador. Lo mismo que con la cámara, perdón, los parlantes. Ya pueden elegir el altavoz de computador o el audífono. Si están conectados, van a aparecer acá. Y acá está el tema de probar. ¿Ya? Si yo escucho el sonido, obviamente están los parlantes bien configurados. Y si, yo hablo, y si yo hablo y me escucho, obviamente el micrófono está funcionando impecablemente bien. Entonces, cuando tengan problemas de conexión, tienen que ir acá y probar altavoz y micrófono. ¿Ya? Y ahí pueden configurarlo sin ningún problema. El video igual. Pueden activar la cámara o desactivarlo. Ahora, como se activa rápido? Simplemente pincho acá y se activa y se Desactiva tanto el audio como el vídeo ¿Qué es importante acá para trabajar como profesores? Son estas dos ventanitas, miren. Participantes y chat. De hecho me voy a llamar. Dame un segundo. Voy a invitarme. Para poder interactuar con otra persona. Yo acá en mi teléfono estoy activando mi mi sesión de alumno y aquí obviamente le coloco admitir le estoy dando permiso para ingresar a la, a la sesión de llamadas se está conectando en este momento y qué apareció alumno Gonzalo ¿Ya? ya tenemos lo siguiente configuraciones importantes ya yo le dije que esto era para profesores así que voy a sugerir algunas cosas sugerir si yo quiero que la conexión de esta, de esta sesión de resolución de consultas aclaración de dudas, eh, sea ordenada, yo sugiero lo siguiente. Bueno, después de saludar a mis alumnos y explicarles lo que voy a hacer, para que no les pille de sorpresa ni lo tomen a mal, voy acá al panel de participantes, que si no está, ustedes pinchan acá abajo y va a aparecer. ¿Ya? Lo mismo con el chat, te lo expliqué hace un ratito atrás. En la ventanita de participantes dice silenciar a todos, activar todos y un botoncito que dice más. Importante aquí, sugiero algunas configuraciones básicas. Silenciar a los participantes de la entrada. Hay que decir que cuando ellos ingresen van a estar en silencio. Ahora, aquí el programa me pregunta, ¿permitir que los participantes reactiven su micrófono ellos mismos? Ahora, si yo quiero que no lo hagan, obviamente lo desmarco, y yo estoy obligado a luego activarles el sonido de su micrófono. Igual, me va a preguntar lo mismo, ¿ok? Entonces, ellos no pueden activar su micrófono, tengo que hacerlo yo de vuelta. Si yo dejo esto marcado, yo lo puedo silenciar, pero ellos lo pueden reactivar desde su dispositivo. En este caso, lo desmarco porque no quiero que me interrumpa, mientras explico ya Ellos tienen opciones de levantar la manito y o escribir en el chat, miren. Tocar el timbre de entrada y salida. Eso sugiero que sí, porque el profesor va a saber que alguien va a entrar. Ya se hablaba mucho de temas de seguridad de Zoom, por lo tanto, es bueno que el profesor vea quién está entrando y sepa cuándo entra, por su sonido que está configurado acá y ver bien quién está entrando a la sala. Y determinar si es un alumno o no. Eh, que los alumnos cambien su nombre. Vean ustedes si lo quieren permitir. Bloquear reunión. Miren. Bloquear reunión. Me manda un mensaje. No puede entrar ningún participante más. Una vez que esté bloqueado. Ya es como cerrar la puerta de la sala y que nadie más entre. No, no pueden ingresar alumnos atrasados a la, a la reunión, por ejemplo. Ya eso lo pueden ver ustedes si lo hacen o no. Llevar al participante a la sala de espera al entrar. Ya o sea, están obligados a... Que yo los autorice a ingresar. Como lo hice con alumno Gonzalo. Entonces esa configuración básica. Ya para que ellos no interrumpan. Quizás una explicación que quieren dar. Ahora si tú quieres que participen. Obviamente no, no los silencias. Pero si ya se transforman en una, en una interrupción muy constante. Tú le vas a decir a al los chiquillos, Miren están interrumpiendo mucho. Así que los voy a silenciar. Y después los voy a activar de nuevo al Sony. Ya eso lo regulan ustedes. Acá abajo en el chat. Eh, para todos o para el alumno Gonzalo. Yo puedo mandarle un mensaje a cada alumno en particular, ya se tengo eh, individualmente. Pero la que, configuración es esta. Los participantes pueden hablar con nadie, o sea, no pueden escribir en el chat, lo acabas de desactivar, que solo le escriban al anfitrión, o sea, al profesor, que es la que uso yo porque así permito que ellos se enfoquen en lo que estoy explicando y no se distraigan conversando entre ellos. Eh, dado el poco tiempo que tenemos, y en realidad, si quieren chatear, lo pueden hacer después ellos con otra videollamada o con su red social. Eh, anfitrión y público, y que hablan entre todos. Ya yo sugiero que lo confíen solo el anfitrión para que le puedan hacer consultas eh, mientras tú les explicas algo, porque si tú lo silenciaste. Y el niño le surgió una duda, te puede escribir al chat. Entonces tú estás explicando y miras el chat. Ah, ya mire, esto no, me lo, no, no lo entendieron, lo explico de nuevo. Y es más efectiva la clase. Otra cosa importante, saquemos esta ventanita. Es el compartir. Ya tú puedes compartir tu escritorio completo. Lo cual, no sé, puede ser un poco peligroso. Ve, eh, tú se lo configuras así porque es peligroso? Porque te puede llegar un correo, WhatsApp, si tienes una aplicación y puedes leer que son mensajes privados. Ya eso lo, lo configuras tú. Pizarra que es para anotar y conectar a un dispositivo externo, por ejemplo, por iDrop, los que tenemos Mac, iPad, eh, se conectan inalámbricamente. Eh, si tengo mi teléfono, mi iPad conectado al computador, eh, por cable, se proyecta que es lo que uso yo. Eh, y en una ventana que está abierta, que en este caso es el navegador, ¿ya? Y avanzado, una parte de la pantalla, no toda la pantalla, que escuche lo que está en el computador, o una cámara externa, que a veces uno tiene una cámara USB conectada para proyectar quizás lo que tú estás escribiendo en tu cuadro se puede hacer. Y enviar archivos, ya, Dropbox, OneDrive, eh, Google Drive y Box. Um, voy a compartir bueno, si tú compartes el escritorio, van a ver todo lo que tú estás haciendo. Ya si quieres explicarle una configuración de algo, un archivo, un PDF, lo que tú quieras, van a ver todo. Eh, así que cuidado con lo que tengan ahí abierto, que se hayan cosas eh, personales. Eh, así que, ojo con eso. Pero voy a explicar lo que es pizarra. Si yo escribo pizarra, fíjense acá abajo. Eh, que escuche lo que está sonando. Si no, van a ver solamente la imagen. Ya si que no sé si es un... Un audio o algo así. Tienes que compartir el sonido del computador. Entonces vamos acá a compartir. Eh, vamos a explicar lo que es pizarra. Así que vamos acá a compartir. Ojo, aquí también hay varias opciones. Eh, por ejemplo. Si tú estás trabajando con alumnos. Y le estás proyectando algo. Tú puedes escribir aquí el la pizarra. Ahí te sale el lapicito. Tú puedes dibujar. Y tú rayas. Está haciendo un dibujo lo simpático es que ellos también pueden rayar ya, entonces lo que ellos rayan con, lo que hizo yo con amarillos es lo que hizo el alumno y quizá yo no quiero porque obviamente pueden dibujar cosas que no corresponden entonces tú vas acá y activas esto inhabilita entonces de los participantes o sea ellos no pueden dibujar encima de tu de tu presentación ya y si quieren que lo hagan Activa esto, nombra, eh, o sea, te, te muestra el nombre de la persona que está escribiendo tal cosa. Igual es bueno si tú quieres identificar a alguien que hizo un dibujo que no corresponde. ¿Yeah? Son sugerencias, así YouTube es si lo activas o no. Si quieres borrar, te da la siguiente opción. Borrar todos tus dibujos o el que hizo el, el espectador. En este caso el amarillo. Entonces si yo marco esto, borra lo que hizo el alumno y queda solamente lo que tú marcaste en mi caso con la negro y otras opciones más ¿de? Eh, así que esto de compartir pantalla es muy bueno si quieres marcar algo proyectar tu tablet de cosas así que es una de las fortalezas de este programa para hacer la videollamada con tus alumnos ya puedes proyectar algo explicarlo dibujar marcar etcétera vamos a dejar de compartir bueno en resumen yo sugiero que configuren el chat que configuran el compartir pantalla, el tema de las marcaciones, el tema de seguridad de Zoom eh, ha sido complicado porque obviamente la gente se asusta, pero si tú configuras siempre la idea dinámica que no se repita siempre, que sea distinta cada vez que tú generes una reunión, y activas la clave del chat, no deberías tener tantos problemas. Voy a explicar eso ahora, miren. Si tú agendas una reunión, te pide el título, fecha, hora, de inicio y término, y marquen esto, y de la reunión se genera automáticamente. ¿ya? Lo ideal es que no se repita. ¿Por qué? Porque si se llega a filtrar, cualquier persona que tenga esto y tenga tu clave puede entrar. ¿ya? Por lo tanto, lo ideal es que se genere automáticamente. La contraseña, igual, que piden contraseña. Ya si no, el que tenga el ID entra y puede ser una persona que no sea alumno. recuerden que para entrar a una reunión de zoom no necesita estar registrado. Ya así que es importante que estos dos filtros estén, el ID y la contraseña. Ahora la contraseña tú la puedes cambiar. Ya, pero eh, se genera automáticamente cuando tú entras. ¿Sí? Así que dejemos una marcada aquí para que no se complique. Bueno, es súper difícil. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Um, bueno, el vídeo si quieres ver cuando entran los, uh, los participantes, lo puedes activar o no. En este caso, lo activado para que se vea tanto la infección como los invitados. El audio igual lo configuras y aquí está para el tema para agendar. En este caso, yo voy a ocupar el calendario de Google. Acá abajito hay cuatro opciones que están ocultas que son importantes. Habilitar la sala de espera. Ya eso quiere decir que ellos pueden llegar antes a la reunión y van a van a tener una salita estar por decirlo así, hasta que se inicie la sesión. Eh, que ellos entren antes que ti. Ya igual es bueno porque si no, te tienen que esperar a que tú inicies la, la, la llama. Silencia a los participantes al entrar. Y grabar la reunión de forma automática. Ya bueno, aquí hay un detalle. Si tú vas a grabar la reunión, eh, se supone que esto debe estar autorizado por los alumnos o ellos te deben estar al tanto que lo vas a grabar. Si alguien no quiere aparecer en ese video, bastaría con que no active su cámara. Eh, ¿Por qué es bueno grabar? Porque te respalda un poco de, de qué se habló en, en, en la sesión. Y si tú estás explicando algo y alguien no pudo llegar a esa sesión, tú lo puedes compartir después para que accedan más tarde u otro día. ¿ya? pero si alguien dice profesor yo no quiero que me graben bueno simplemente no active su cámara ya que se comparte el audio eh, ya no está en grave porque quizás uno no, no preguntó nada y tampoco se va a identificar claramente quién va a estar hablando así que no, no, no está en grave, según yo ¿ya? así que si alguien no quiere aparecer en el video simplemente no active su cámara pero sí puede participar de las demás cosas ya, ya supongamos que quiero hacer una reunión hoy a las 11 de una hora ya configuré todo. Agendar. Pero ojo. Como le seleccioné acá. Calendario de Google. Va a pasar lo siguiente. Cuando yo agende. Me va a enviar. Automáticamente. A mi navegador. Definido. Elijo la cuenta. De, en este caso. De, de mi trabajo. Autorizo. Es un. Eh, es de confianza. Para mí. Y me genera un evento en mi calendario. Acá aparece la dirección de la reunión. Me va a mandar una notificación y que abajo aparece la información de esa videollama que habíamos configurado antes. Está la ID que la genera automáticamente y la contraseña que en este caso yo le puse 123 123. Ya se puede cambiar. De acá se puede invitar a personas. Si yo tengo la lista de correos de mis alumnos, lo incorporo acá. Si tengo una planilla en Excel, les copiar y pegar y los invito al tiro. Ahora, como yo no quiero que esta información esté disponible hasta minutos antes de la reunión, simplemente no, lo, no los invito en este momento. Y genero el evento. Ya voy a guardar. Y va a aparecer en mi calendario eh, el evento. Fíjense que acá en Zoom, vuelvo al programa, ya se generó el evento. Y si voy aquí arriba, dice reuniones. Y aquí están las programadas y las que yo he grabado. Es que no las voy a mostrar. Pero aquí aparece la reunión que está programada a las 11 y media de hoy y aparece toda la información. Entonces, ¿cómo invito a los alumnos si no lo incorporé antes en el evento de mi calendario? Simplemente hago esto, copiar invitación y va a estar copiada en la papelera de tu computador y se la hago llegar, en el caso de nosotros, vía Classroom. Por lo tanto, yo hago lo siguiente. Comparto algo con tu clase. Control V o Comando V o botón derecho pegar ¿ya? y fíjense que me aparece toda la información ya con solo una barra te invita a zoom a tal hora aparece el link y aparece la idea y la contraseña que es lo que necesitas para iniciar una incorporar una reunión de zoom y como esto va a ser a las once y media yo no la publico la voy a programar se las voy a programar para hoy que es la fecha que estoy grabando el vídeo y se las voy a programar a las 10.50. Programar. Y aparece, va a aparecer eso. Ya a las 10.50 se les va a enviar esto. Obviamente tú ya lo coordinaste con ellos. Tú les avisaste que 10 minutos antes iba a estar pública la, la reunión. Eh, y ellos pueden acceder sin ningún problema y están preparados para las 11 de la mañana hacer su consulta y participar de la sesión eso es todo por lo tanto Zoom no es complejo de trabajar si sí tienes que tener cuidado obviamente en compartir esta información de la reunión solamente con las personas que tú quieres que asistan recuerda que si tienen la ID y tienen la contraseña pueden ingresar ¿Ya? eso ha sido todo, espero que le haya servido el tutorial cualquier duda o consulta me pregunta, ningún problema adiós